Invertir en el marketing y la estrategia, la clave del crecimiento de las pymes. Muy buenas, aquí Antonio Herrero. Esta semana, siguiendo un poco la línea que inicié la semana pasada, quiero hablarte de cuál sería la estrategia para implantar un sistema en tu empresa. Sin duda alguna, la clave para salir de esa trampa es empezar por invertir más tiempo en el marketing y la estrategia. Empecemos por analizar un poco las pymes en España. Cada primero de enero, el directorio central de empresas, DIRCE, emite el informe Retrato de la PyME a través del Ministerio de Industria, Economía y Competitividad del Gobierno de España. En el de este año, se puede ver que en nuestro país había 1.790.247 autónomos sin empleados, lo cual representa el 55,4% del total de empresas, lo que podríamos denominar como autoempleados puros y 1.303.449 de empresas con entre 1 y 9 empleados, lo cual representa el 40,3% del total de empresas, la gran mayoría autoempleados también. Estamos hablando del 95,7% de las empresas que hay en España, 3.100.000 aproximadamente personas dueños de pequeñas empresas. La realidad de la mayoría de las pymes españolas. El problema principal es que la gran mayoría de los empresarios en España lo que tienen es un autoempleo, y como vimos la semana pasada, eso es más esclavo aún que trabajar por cuenta ajena. Para salir de esa trampa que ellos mismos han construido, tendrían que implantar un sistema. Esto no es más que definir a la perfección cómo ha de funcionar el negocio para que no sea necesaria la presencia física del dueño para que funcione, lo cual les aportaría la libertad deseada. La solución es formarse para poder sistematizar tu negocio o apalancarte en los conocimientos de expertos que te puedan ayudar a hacerlo, como hago yo en Smart Attitude, por ejemplo. Las áreas de una PyME. Para entenderlo un poco mejor, veamos las áreas más importantes para el funcionamiento de una PyME. En una PyME estas serían las 5 más importantes. 1. Producción. 2. Recursos humanos. 3. Finanzas. 4 administración o gerencia y 5 marketing y ventas la producción la producción a través de materia prima tecnología y o información por medio de infraestructuras y el esfuerzo de las personas se encarga de cubrir las necesidades de los clientes los recursos humanos es la parte de la organización que se ocupa de seleccionar contratar, formar, emplear y retener al personal de la empresa. Las finanzas. La misión de la parte financiera es la de asegurar el máximo aprovechamiento y la correcta administración de los recursos financieros de la empresa, la que se encarga de que siempre haya dinero para pagar a los empleados y a los proveedores. La administración o gerencia. En este apartado no me estoy refiriendo a la parte administrativa, de generar facturas, de llevar la contabilidad, etc. Esto es perfectamente delegable. A lo que yo le doy más importancia es a la parte que trata de coordinar todas las actividades que se dan en la empresa, la que trata de optimizar todos los recursos de que dispone y también la que se ocupa de establecer unas estrategias y planes de acción para conseguir los objetivos estratégicos que se fijan. Las principales funciones de la gestión empresarial serían planificación, que define qué se va a hacer, define los objetivos y decide qué recursos y qué tareas serán necesarias para conseguirlos, incluyendo la solución de problemas y la toma de decisiones, organización, define cómo se va a hacer, busca los medios y los recursos necesarios y los distribuye para que los objetivos se puedan alcanzar. Dirección Se encarga de hacer que se haga. Se encarga de motivar, influir y orientar a las personas del equipo para cumplir las metas y sus tareas para cumplir los objetivos establecidos en la planificación. Y por último control. Se encarga de ver cómo se está haciendo. Se encarga de monitorizar y verificar que las metas y sus tareas se ejecutan según lo planificado. En caso de desviaciones, realiza los ajustes necesarios para corregir los desvíos. Y por último, el marketing y las ventas. Se podría decir que el objetivo del marketing es que las actividades de venta sean innecesarias. Así, en todas las pequeñas empresas, aunque al principio se le tiene que dedicar mucho tiempo, luego, a medida que empieza a calar, las ventas suben por sí solas y tan solo dedicándole un poco de tiempo de mantenimiento de las cosas que funcionan, el nivel de venta se mantiene. En un artículo anterior, delegar o seguir siendo esclavo de tu propio negocio, publicaba los datos extraídos de un informe elaborado por Infoautónomos al que denominaron Estudio PYME 2016, elaborado en base a una encuesta de 30 preguntas que nos hicieron a más de 4.800 pequeños empresarios durante el mes de octubre de 2015. En este informe, entre otros datos, se veían que el 53% de los encuestados dijeron que su mayor problema durante el 2015 fue conseguir más clientes, más ventas y más beneficios. Sin embargo, el 69% respondieron que dedicaban menos de 4 horas a la semana a hacer marketing. De hecho, muy pocos dueños de pequeñas empresas invierten tiempo en el marketing y en la estrategia. Entonces, ¿Dónde hay que centrarse para hacer crecer una PyME con un sistema? Antes de poder implantar un sistema en tu negocio, debería funcionar como un reloj. Se da la circunstancia de que la mayoría de las pymes españolas, su dueño es el motor de la empresa. Sin él, el negocio hace aguas. Se ha de sistematizar el negocio, poco a poco, para que su motor sea el sistema y no su dueño. Este es el principio de funcionamiento de las franquicias. Primero se implementa un sistema con todos los procesos definidos hasta el último detalle. Y por último, ya se puede formar a alguien en el funcionamiento de ese sistema para que dirija el negocio, el franquiciado, sin la presencia de su fundador. El enfoque, invertir más tiempo en el marketing y la estrategia. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no le da importancia a esto y se centra en la producción. En esta área, el dueño se siente cómodo porque es lo que domina, lo que mejor conoce. Conozco muy pocos autónomos o dueños de pequeñas empresas con formación en administración y gestión de la empresa. Y a excepción de las empresas que se dedican al marketing, tampoco conozco muchos con conocimientos de marketing o marketing digital. Es lógico que lo que no conoces o no dominas lo vayas posponiendo o dejándolo de lado. Y esto es lo que realmente podría hacer disparar el crecimiento de tu negocio y su sistematización. La clave está en invertir más tiempo en el marketing y la estrategia. El sistema como motor del negocio. Miremos con más detalle cada uno de los dos engranajes del sistema como motor del negocio. Aquí podemos ver todas las acciones que hay que hacer en el ámbito del marketing para hacer crecer las ventas en piloto automático, a través de la web, el marketing digital, creando escaleras de valor, embudos de marketing, trabajando las redes sociales, etc. Pero el más importante, del cual saldrán también todas las estrategias del marketing, es el de la gestión del negocio. La idea es que a partir de los estudios de nuestro negocio, de sus fortalezas, de las oportunidades que se nos presentan, la generación de nuevos modelos de negocio y de nuevas ideas, generar los objetivos estratégicos de la empresa a largo plazo. Convertirlos en metas SMART, anuales, mensuales, semanales y diarias. Crear un plan de acciones específicas. Planificar estas acciones. Generar un presupuesto anual es muy importante tomar decisiones además de basadas en la intuición, basadas en los números. Para ello es muy útil tener muy claro cuál es el punto de equilibrio del negocio. El paso siguiente sería revisar el cumplimiento de los objetivos de forma anual, semestral, trimestral y semanal. A partir de aquí realizar los ajustes necesarios en los planes de acción para que nos aseguren cuanto antes el cumplimiento de los objetivos. Estrategia para dejar de ser un esclavo de tu negocio. Para ir del autoempleo a ser dueño de una empresa con un sistema trabajando para ti, lo ideal es empezar invirtiendo más tiempo en el marketing y la estrategia. Pero si no sabes cómo hacerlo, tienes varios caminos, dependiendo de cómo seas. El 5% de las personas, sabiendo que hay una solución, van a buscar esa solución y la van a implementar por sí solos con éxito. El 25% de las personas, además de que, se le, de que les ofrezcan la información, van a necesitar que alguien se lo explique antes, para luego ellos implementarlos por sí solo. El otro 75%, además de que se les ofrezca la información y que alguien se lo explique, también van a necesitar que alguien les ayude a hacerlo en sus empresas. Ellos no van a saber implementarlo por sí solos. Piensa en qué grupo estás tú. Si eres del primer grupo puedes buscar bibliografía, ahora que sabes que se puede conseguir e intentar poner la información en práctica en tu negocio. Por ejemplo, te puedes descargar en la página de inicio de mi web www.smartatitude.es el ebook de Oruga a Mariposa donde te explico los 10 pasos necesarios para implementar un sistema en tu negocio que te proporcione libertad e ingresos. Si eres del segundo grupo, mira de encontrar formaciones presenciales u online. Puedes apuntarte a mi curso Impulsa tu negocio, donde te explico de forma muy detallada cómo implementar un sistema en tu negocio. Y si eres del tercer grupo, te recomiendo que contrates a alguien que te pueda ayudar a hacerlo en tu empresa. En este caso te puedo ofrecer mi programa de mentoring. En él te acompaño de la mano para implementar un sistema en tu negocio. Apaláncate en los conocimientos de alguien que ya lo ha hecho. No es lo mismo atravesar la selva con un guía que tú solo. Si dudas, si no sabes en qué grupo estás, para pasar del autoempleo a ser dueño de una empresa con un sistema trabajando para ti, empieza como si fueras del tipo 1, que es el más económico. En caso de que no puedas, de esta manera, planteate el paso 2. Y si aún así no te sales tampoco, te recomiendo que contrates a un experto. De esta manera dejarás el autoempleo y pasarás a ser dueño de una empresa que te genere ingresos y te dé la libertad al mismo tiempo. Recuerda, la verdadera libertad está en poder disponer de tu tiempo a tu antojo, sin obligaciones. Así que ten muy presente que invertir en el marketing y la estrategia es la clave del crecimiento de las pymes y el primer paso para obtener la verdadera libertad como empresario de éxito. Éxito personal, no profesional. Ahora, por favor, déjame tus comentarios por aquí abajo y contéstame estas preguntas. ¿Eres autoempleado o dueño de empresa? ¿Dispones a tu antojo de tu tiempo o eres de los que nunca tienen tiempo? ¿Cuánto tiempo inviertes en el marketing y la estrategia de tu negocio? Si lo ves en mi canal de youtube, dale un like al vídeo y si te ha gustado déjame tus comentarios también. Gracias, nos vemos la semana que viene.